Segurito, segurito que si llegas a este video es porque estás tratando de crear un nuevo proyecto en Revit y no tenés acceso a ninguna plantilla. O digamos que tenés acceso a la plantilla y ya creaste el proyecto, pero vas a cargar a alguna familia y tampoco las puedes ver. Pues en este video te mostraré cómo solucionar ambas situaciones y para cualquier versión de Revit. Así que vamos a dar. Pero la solución es realmente muy sencilla. Aquí estamos en Revit y con la situación esta de que al tratar de crear un nuevo proyecto no tenemos plantillas. La razón puede ser una de dos. O no tenemos las plantillas bien configuradas o de entrada ni siquiera tenemos plantillas en el computador. Para configurar las plantillas debemos acceder a las opciones de Revit y después ir a la opción de ubicaciones de archivos. En esta tabla es donde deberían estar las plantillas. Como ves, no hay ninguna. Aunque eso no quiere decir que no tengamos las plantillas en el computador. Vamos a ver si las encontramos. Simplemente vamos a configurar una nueva plantilla y a entrar al disco C. Aquí debemos acceder a una carpeta que por defecto está oculta. Para verla, basta con abrir el explorador de Windows y en vista, mostrar elementos ocultos. Ahora sí, tenemos una nueva carpeta que se llama Program Data. Luego nos vamos para Autodesk, buscamos la carpeta que se llama RVT y la versión de Revit que tengamos, en mi caso es la 2021, y nos vamos para Templates. Si aquí no tenemos nada es porque definitivamente las plantillas no están en nuestro computador. Solución, nos toca descargarlas. Para hacerlo nos podemos dirigir a esta página de Autodesk, que como siempre te la dejo en la descripción del video para las versiones 2018, 2019, 2020 y 2021 de Revit. Aquí hay algunas instrucciones de lo que debemos hacer, pero para eso está papito Juan carajo, porque yo sé que no te gusta leer y preferís ver mis videos. Tenemos una lista con muchos archivos que podemos descargar, pero concretamente voy a hacer el ejemplo con el primero que son las plantillas de Estados Unidos. Independientemente del país del cual quieras descargar las plantillas, debemos descargar la que dice FAM Templates-Templates. Cuando se descarga el archivo, simplemente lo ejecutamos, pues porque es un ejecutable, y buscamos la ruta Disco C, Program Data y Autodesk, que es la misma ruta de ahora. Ya con eso, ahora donde habíamos quedado en Revit, ya tenemos una carpeta que dice English, en caso de que hayas descargado las plantillas de los United States of America. Voy a seleccionar la plantilla arquitectónica, que es esta de aquí, y le voy a dar el nombre de Arquitectura. Voy a seleccionar una nueva, que es la estructural, y le voy a poner el nombre de Estructura. Y así podemos hacer con el resto, esta de aquí por ejemplo es una plantilla de modelado eléctrico, esta es una para modelado mecánico y esta es de estructuras prefabricadas al parecer y esta de aquí es de modelado de sistemas, donde tenemos integradas la eléctrica, la mecánica y la fontanería en general. Simplemente con esa configuración que acabamos de hacer ya podríamos crear un nuevo proyecto con algunas de las dos plantillas que configuramos o las que hayas configurado. Ahora, la segunda situación. Estamos todos contentos modelando felices de la vida y nos damos cuenta que necesitamos contenido Revit, es decir, familias u objetos pues. Entonces vamos a insertar, cargar familia y buscamos en nuestro computador una ruta muy parecida a la de ahora. Disco C, Program Data, Autodesk, RVT 2021 en mi caso. Y ahora los objetos deben estar en esa carpeta de librerías, en la cual no tenemos nada. ¿Solución? Pues la misma de ahora. Vamos a la página de donde descargamos las plantillas y en este caso buscamos el archivo que termine en Libraries. Una vez descargado, lo ejecutamos, buscamos la misma carpeta donde extrajimos las plantillas y extraemos. De vuelta al Revit, ya tenemos una nueva carpeta llamada English dentro de la carpeta Libraries. Y ahora podemos hacer uso de nuestras familias favoritas como este escritorio tan feo de aquí. Ya para terminar recuerda suscribirte al canal, subo contenido muy interesante como hacer una familia de zapatas, automatizar algún proceso en Dynamo, temas más conceptuales como la importancia de los sistemas de clasificación o incluso una serie de 12 videos completamente gratuitos sobre gestión BIM en la nube, así que la suscripción obligatoria. Como siempre espero que hayas aprendido algo nuevo, por acá te dejo otros dos videos muy interesantes para que no te los pierdas, regálame ese like que no te cuesta nada y nos vemos en una próxima.